Meditar me ha salvado la vida y a un montón de personas también si quieres puedes chequear cualquier tipo de canal de ley de atracción y vas a encontrar un montón de videos donde muchas personas hablamos de los beneficios de la meditación y las cosas que hemos conseguido. Pero antes de explicar lo que es la meditación, que no es meditación... Todos estos prejuicios que se tienen sobre la meditación, te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde hablamos justamente de meditación, ley de atracción, de desarrollo personal y obviamente hay un poco de videos que he empezado a desarrollar como meditaciones guiadas y nocturnas, visualizaciones, etc. Obviamente eres súper bienvenido a esta comunidad. Hay algo que muchas personas creen que meditar es como relajarse. No, meditar justamente no es relajarse, meditar es empezar a prestar atención a todo lo que es tus pensamientos y sí, se puede creer que la meditación es la base de la manifestación. Muchas personas aquí no me siguen o quizás están en desacuerdo, ¿por qué? Porque no explico tipo, cosas como, haz esto en un papel y todo se te dará, haz esto por 21 días y todo se te dará. No, porque me centro más en los resultados que yo he conseguido meditando día a día con constancia. Como bien decía, meditar no es relajarse, sino que es prestar atención. Meditar tampoco es estar justamente con la mente en blanco. No es meditar, es imposible tener la mente en blanco, sino lo que meditar es empezar a ver cómo tus pensamientos se mueven como, como que se los estás mirando de lejos, como que si los estás observando. Meditar es aprender a observar tus pensamientos, tanto esos que te molestan como esos que quieres realizar. Hace un buen tiempo en mi podcast justamente hablé de la meditación y los beneficios y estas cosas y quiero traer este mismo contenido aquí a YouTube. Mi podcast se llama El Arte de Manifestar y obviamente está en Spotify y justamente en ese episodio hablaba de la meditación y justamente es como empezar a observar esos pensamientos, no identificarte con ellos, empezar como a imaginarte que los pensamientos son como una nube que se mueve y que se la lleva al viento, como que, ok, ahí está, pero no me identifico con este pensamiento porque no existe, no soy yo, es un pensamiento y muchas personas empiezan como que a ver pensamientos y decir, ¡Ah, no, estoy pensando esto, entonces voy a manifestar eso. No, no, no, pensamos mal un montón de veces y eso no se manifiesta. Lo que sí se manifiesta es no tener una gestión correcta de tus pensamientos y pensar día día a día, semana, semana, mes a mes, ese mismo pensamiento caótico. Entonces, cuando tú empiezas a meditar, vas a empezar a ver todos esos matices, todos esos pensamientos buenos y malos y justamente vas a decir, mmm, este me gusta, me identifico, este no me gusta, no me identifico. Y cuando tú empiezas a no prestarle atención, porque la meditación es prestar atención a tus pensamientos, vas a ver que justamente, no le presta más atención a esos pensamientos caóticos que antes sí te hubiese gustado prestar atención y justamente que sí se manifestaban. Y antes de explicarte cómo meditar y cómo hacer esto que yo hago regularmente todos los días, quiero sugerirte que empieces con una meditación que hice, que es sacada del libro de Joe Dispensa. Si no sabes quién es Joe Dispensa, puedes googlearlo, es una persona excelente, es un doctor y obviamente está especializado en todo lo que es ley de asunción, ley de atracción y obviamente la meditación, cómo cambiar tu vida, cambiando tus pensamientos. Antes, cuando yo era muy joven, tipo 16, 17 años, meditaba con mi mamá y justamente empecé con esto cuando estaba aburrido. Realmente estaba jugando al of Legends. Si no saben qué es League of Legends, lo puedes buscar, igual te dejo el por acá. Y estaba todos los días buscando League of Legends y hasta que dije... Mm, ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Qué, qué, qué, es, qué es eso de estas cosas? Me voy a buscar. Y empecé a googlear y me apalanqué mucho de YouTube. Y empecé a buscar meditación para atraer a mis llamas gemelas. Visualización. Entonces las hacía con mi mamá y era todo como visualizarte que de tus pies se veían raíces que te conectaban con la tierra y que con el tercer ojo, no sé, se veía una luz que te iluminaba desde centro. Todo muy. Muy, muy hermoso, y todas las personas como que hacían esas meditaciones y como que te iban guiando. Obviamente sí manifesté a mi llama gemela y bueno, eh, tengo un video hablando de llamas gemelas, igual tendría que hacerle una remake porque tengo más contenido sobre esto, pero justamente no vamos a entrar en tema, si quieren que hable de llamas gemelas lo pueden dejar aquí abajo, pero realmente cuando tú empiezas a meditar, empiezas a prestar atención a tus pensamientos y a lo que visualizas. Además de esto, además de que la meditación es la base de la manifestación, justamente vas a empezar a alargar tu vida. Yo hoy tengo 28 años, en el que viene cumpliré 29, y realmente parece que no parezco de esta edad, o sea, si tú me ves, no parezco de mi edad, parezco quizás un poco menos. Y esto se debe a un buen glow up que he tenido a lo largo de tres años atrás y justamente, no tengo maquillaje, no tengo nada, tipo esto, esto es natural, quizás me afeito un poco cuando voy a grabar videos, pero nada más. Pero justamente lo que sucede en tu cerebro es que los telómeros, que es la parte de arriba de del eh, ADN, se empiezan como a alargar y esa es la vida biológica de tu cuerpo. Empiezas justamente a alargar tu vida, empiezas a verte como más joven, Empiezas a verte más tranquilo. ¿Por qué? Ahí te explico. Porque gracias a la meditación empiezas justamente a bajar el estrés, a bajar la ansiedad, a bajar todo esto que se es está en estado de alerta constante y querer salir a la pelea constante. Y justamente empiezas justamente a... Bueno, no se te cae el pelo, no tienes la piel toda arrugada, no tienes todas estas cosas que justamente mmm, te ven, hacen ver un poco más viejo. Y justamente esos telómeros se agrandan. O sea te ves más joven, eso es uno de los beneficios y otro de los beneficios que un montón de gente quizás entra a buscar aquí en este canal o en este video es que justamente las manifestaciones se aceleran rápido, un 100% y tú decías, cómo antes llevaba meses escribiendo un scripting o antes llevaba meses prendiendo un saumerio e intencionando con la luna llena y esto es como que me llevaba mucho tiempo justamente las, se aceleran esas manifestaciones porque estás empezando a prestar atención a un montón de pensamientos que antes no podías ver porque estabas en estado de alerta constante. Y aquí te voy a empezar a explicar cómo empezar a meditar. Entonces, es totalmente normal sentir picor, sentir que tus pensamientos se van, pero la manera que yo he encontrado para que estos pensamientos irme a la meditación es justamente anclarme a la respiración. Me anclo a la respiración y después me empiezo a anclar a relajar mi cuerpo cada una de las partes de mi cuerpo, empezando desde la frente hasta los pies. Y una vez que estoy totalmente relajado, lo único que hago es visualizo lo que quiero. Y justamente esto tiene que ver con un video que voy a hacer en la próxima semana, que es que justamente las personas, bueno, meditan, pero no saben cómo manifestar. Y para manifestar necesitamos manifestar desde la emoción primaria. Empezar a meditar es justamente hacerlo... Con conciencia no es estar cruzado de chinitos, no es justamente empezar a relajar tu cuerpo. Puedes meditar en cualquier parte del momento del día y realmente es muy beneficioso. Yo en este momento, hoy no he meditado, tengo que hacerlo en algún momento del día. Y justamente cuando empiezas a meditar, cuando recién empiezas a meditar, y lo sé porque lo he vivido en mis carnes, es que justamente te empieza a picar el cuerpo. Es inevitable. Te empieza a picar el cuerpo y te quieres rascar y te quieres mover. Y sí, eso pasa, eso sucede, es normal. Realmente cuando esto pasa es que es tu cuerpo diciendo, Ay, qué estamos haciendo. No, eh, eh, eh. Tenemos que estar constante alerta, tenemos que hacer cosas, tenemos que ponernos en alerta, tenemos que hacerla Y ahí vienen pensamientos, y vienen pensamientos también. Y suelen venir un montón de pensamientos de que tengo que lavar la ropa, tengo que mañana levantarme temprano, tengo que hacer la tarea, tengo que y te embarullas un montón y como que dices bueno chau y te sales y sales a correr y empiezas justamente a abandonar la meditación tienes que ser fuerte eso pasa suele pasar y lo único que te va a anclar a la meditación es la respiración el punto es que cuando queremos manifestar tenemos que empezar a visualizar esa emoción primaria de eso habla un poco Neville Goddard y este video justamente está solamente ambientado a personas que empiecen a meditar de una manera y justamente empezar a ayudarlos desde ese lado, si no sabes meditar recuerda que tu cuerpo te va a picar siempre y obviamente vas a tener un montón de pensamientos pero es práctica la meditación o como le quieras llamar, es como ir a un gimnasio, Tú vas al gimnasio al principio cuesta, tu de los músculos, luego justamente vas adquiriendo más fuerza y de alguna manera terminas de aquí a tres meses en vez de levantar una mancuerna de 5 kilos, una de 15, de 20, tienes más resistencia, etc. Eso es empezar a manifestar usando la meditación. Espero que este video te haya servido mucho y espero que justamente empieces a meditar. Si quieres puedes usar alguna de las meditaciones que tengo aquí en mi canal de YouTube. Yo estoy usando una que hice para mí mismo, la que nombré al principio, que es de Yo Dispensa. Y espero que si sueles consumir este tipo de contenido y tus amigos también, obviamente lo envíes a alguien más. Si tienes alguna duda me puedes comentar aquí abajo y obviamente siempre respondo todos los comentarios. Bye bye.